Ha venido toda la gente aquí a saltarse Esta de isla de ahí es Naxos, la yo, la semana pasada Nos hemos bajado en Pori Y después cogemos la, el, otra vez el bote para ir a la otra isla a con con Ahora con con ver qué hacemos por esta zona con oh, es el viento que hace aquí! ¡No me con a escuchar nada! ¡No con A ver si me voy a ir volando Vamos oh, a mirar dónde estamos ¡Qué fuerte! Hemos, hemos escalado una montaña para llegar aquí! Santa, dormir siestas en la playa. Está súper bien. Y debajo de la arena hay arcilla Y ¿sí? en los pies. Otra vez estamos en el ferry. Ahora vamos, sí. Ahora sí vamos a la otra isla. A ver si vemos delfines, ¿no? Aquí en nuestra isla, en nuestro pueblo donde estamos nosotros, y vamos a comer en algún sitio. esto es como si fuese iced tea casero, helado casero de fruta de la pasión. A ver, dicen que esto es musaka y eso no parece musaka. Musaka frita, esto una hamburguesa, pizza, sándwiches, sándwich club. Al final no hemos cogido el barco porque hemos comido mucho y nos íbamos a marear, así que mejor no Y hemos venido pues nada, a la playa de aquí al lado Que tampoco está mal. Entonces pues, mmm, pues no hemos ido ahí, así que pues, tampoco vamos a ir otro día porque pues habíamos pagado para tener ferries ilimitados hoy solamente pero ya para mañana ya no. Pues ya eh, nos quedamos sin ver esa isla. Pero bueno, no pasa nada. Estamos en esta playa ahora mismo. El viendo el atardecer, escuchando las peleitas de los dueños del hotel que se están peleando. Pero no entendemos nada. Mirad qué bonito. Vamos a cenar aquí en la terracita. Tenemos queso con pico, patatas el de Sachiki, chiqui, eh, steam, patatas de Doritos. ¿Qué quieres? Que mis patatas favoritas son los Doritos y la bolsa negra, pero también me gustan. ¿Algo más? Vale. Yo sí. What. Ya lo he dicho, se lo Ah, yo no. sí ¿Qué? Que, sí, este es el limón, pero me gusta más el melocotón Ah, okay, qué interesante Bueno, mirad las pistas Oscuras, oscuras Sí, pero mirad eso de ahí, es un velero